Sin duda la canción que vas a escuchar a continuación es la mejor que le podrás dedicar a tu hermano o hermana o alguna persona con capacidades especiales. O como la mayoría de la gente comúnmente las llama quizá por desconocimiento, personas discapacitadas. Acompáñame a escucharla para que luego puedas dedicarla. Esta canción va con dedicación Son letras para ti para encender tu corazón Aún me acuerdo de esa operación. Y yo llorando en casa a mi Dios Le hacía una oración que no te lleve A veces los dolores no son leves Y por lo que tú pasaste pocas personas se atreven La mayoría siempre a todos le temen Pero tú fuiste fuerte y eso es lo que a ti vivo te mantiene Yo estoy para estar contigo y para no dejarte solo seré tu abrigo de cuero y si quieres conocer yo seré tu aventurero y así con todas las cosas porque tú eres verdadero nunca me faltaste en mi día nublado y lo que tú pasaste ya quedó en el pasado ahora juntos luchamos las cosas que hemos logrado tengo un hermano valiente y me deja el pecho inflado la discapacidad a mucha gente ahora le pasa tú eres inteligente eso nunca Martín, me llamas cumplimblín, por lo que ha pasado yo nací, sigue feliz, por ti yo doy la vida, ser el que siempre te cuida y cuando te sientas mal te levanto de esa caída. Solo un hermano puede amar como un padre. Cuidar como una madre y apoyar como un gran amigo en cualquier momento de nuestras vidas. Y no importa cuán lejos estén, no importa que la vida los vive por distintas direcciones, al final sus raíces siempre los volverán a unir. No importa las discusiones y peleas que tengan, al final siempre terminarán perdonándose. Un hermano o una hermana es una de esas amistades que nunca tuviste que escoger, sino que ya estaban ahí. Y aunque quieras o no, los tenías que aceptar como parte de tu vida. Y aunque a veces se porta de forma despreciable, te ignora, no te habla y quisieras desaparecerle de este planeta o por lo menos de tu vista, solo tú sabes que muy en el fondo de tu corazón le amas muchísimo. Disfruta del tiempo que te queda de tus hermanos, de tus hermanas, porque créeme, un día se van a alejar tanto que van a extrañar ver a ese odioso o a esa odiosa todos los días y lamentablemente ya no podrán estar juntos. Así que disfruten y sean felices mientras puedan.